varias ferias navideñas que se han instalado no solamente en la ciudad de La Paz sino en todo el país. Si usted todavía no sabe qué regalar, no sabe dónde aproximarse, esta es una buena oportunidad para que lo pueda tomar en cuenta. Quiero presentar a Edwin Noriega de la asociación Uñay que nos está acompañando en esta ocasión acerca de la feria navideña que nos estará brindando mayor información y detalles, estaremos conociendo quiénes estarán participando, cuántos son los stands, las actividades, novedades, entre varios aspectos. Esta feria ha sido denominada showrooms de compras navideñas solidarias para apoyar a las familias productoras. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la cobertura. Un gusto sí. que nos acompañe. Acompañe con estas interesantes novedades y opciones además para esta Navidad. Uh -huh. Bueno, eh, estamos trayendo en esta oportunidad y bueno, hacer un, una invitación al público en general. Se trata del primer showroom de compras navideñas. Este showroom eh, tiene la finalidad de que una vez al año los eh, compradores o consumidores puedan ser solidarios con el pequeño productor, con el micro y pequeño emprendedor y emprendedora que trabaja en hogares, empresa, en la ciudad de La Paz y también en el interior del país porque están viniendo algunas personas del interior. Entonces, eh, lo que nosotros pretendemos con la asociación Sin Fines de Lucro Wiñay es eh, que una vez al año los compradores puedan ser solidarios con el microemprendedor y en compensación el microemprendedor pueda dar un producto de calidad y a precio económico para que los productos lleguen a los hogares de la ciudad de La Paz el, el motivo en sí es no comprar tanto el producto Sino más bien apoyar a la familia del microemprendedor Porque ellos trabajan en hogares empresa Y estos hogares empresa trabajan el papá, la mamá, los hijos Entonces en realidad es apoyar a la familia del micro y pequeño emprendedor Y bueno pues eh, no estamos diciendo que vayan a comprarles en un precio mayor los productos Sino que más bien habiendo Accesible. varias ferias ir a comprar a precios accesibles y asistir a la feria, ¿no? que a esta, perdón, a este showroom de compras solidarias. ¿Cuántos son los expositores que los los estarán formando parte de La Paz? ¿Y cuántos son los que están llegando desde el interior del país? Principalmente son expositores de La Paz, micro y pequeños emprendedores que trabajan en hogares de empresa. Eh, son 50 espacios de venta en este primer showroom de compras solidarias. Y hay diversas, eh, diversos artículos, diversos productos. Por ejemplo, aquí están los productos de la empresa Noemi Natural, que, son, que es biocosmética. Y claro, está en el contexto de la producción ecológica, orgánica. Y hay diferentes productos y sobre todo innovaciones. Eso también es importante mencionar que los micro y pequeños emprendedores, como en este caso de Noemi Natural, hacen innovaciones en sus productos, como por ejemplo ese, ese, esa crema de perejil que nos explicaba la... Sí, la emprendedora. Entonces son empresas ya constituidas con registro legal, registro sanitario, pero eh, son micro pequeños emprendedores que todavía están saliendo a los cuales hay que apoyarlos. ¿no? ¿Qué otro tipo de productos vamos a encontrar? ¿Qué novedades más tenemos y la cantidad de expositores que están llegando desde el interior del país para formar parte y mostrar también sus productos? Eh, yeah. Hay diferentes productos, por ejemplo, hay artículos como zapatos de aguayo, hay también textiles, hay eh, eh, eh, eh, helados, hay eh, adornos, hay juguetes, hay productos navideños. Hay una diversidad de productos que en este momento un poco escapa, pero ya bueno, son, son 50 espacios de venta que ahí van a poder encontrar la mayoría de los productos, tanto para el arreglo de la casa, productos navideños, juguetes, también para, para el consumo personal. Eh, diferentes productos, ¿no? Que es muy difícil tenerlos a todos en Espacios para niños, ¿también habrán actividades que estén acompañando? Van a haber eh, espacios para niños, eh, gracias por la pregunta. Van a haber también unos cursos express, eh, por ejemplo, de manualidades, por ejemplo, de maquillaje. Una de las expositoras va a hacer un curso express de, de dos horas. De, tenemos un ambiente de maquillaje, otro de, de uñas. Eh, también están haciendo otros eh, expositores, eh, Cursos Express que todavía se están armando, entonces cada día va a haber Cursos Express, va a haber regalos, a la entrada del, a la entrada del showroom se van a dar eh, unos tickets que van a servir para hacer una rifa. Los microemprendedores tienen esa lógica de apoyar, entonces están dando cada uno sus productos y vamos a las personas que vayan al ingreso, se les va a regalar, se les va a obsequiar un, un ticket y van a poder participar de la, de la rifa de los productos de los microemprendedores. Y bueno, pues son algunas sorpresas más y va a haber algunas actividades para niños. Eh, el día miércoles que estamos inaugurando la feria va a estar eh, una cantante también de pop nacional. Entonces eh, va a haber varias, varios varias espectáculos, claro, no grandes, pero... Pero pequeños porque son microemprendedores y también el showroom es, no es gigante, pero eh, es micro también, podríamos decirlo, pero van a haber diferentes espectáculos, diferentes eh, actividades, tanto para personas mayores como para niños. Ahora, por ejemplo, en cada producto va a ser explicado ¿no? específicamente cuál es el fin, para qué sirve, cómo ha sido elaborado, cómo los que tenemos aquí, que son también amigables con el medio ambiente, se busca ¿no? que vaya de la mano y poder cuidar también el medio ambiente, ¿se estará explicando? para qué sirve cada uno de estos productos también? Exactamente, cada uno de los expositores va a ir explicando el, el, la, la razón de sus productos. Eh, eh, estamos nosotros como, como Asociación Uña y apoyando los productos ecológicos, los productos naturales, los productos orgánicos, entonces esa línea de trabajo, ¿no? Este, por ejemplo, ¿para qué sirve? Este es un producto de la, de la empresa noemí es un producto capilar que yo lo tengo que empezar a usar porque tengo poco pelo. <risa> Entonces, ¿Sirve para la sí, caída? Para, para la caída del ah. cabello y para la recuperación ¿no? de, de, de, de, del cabello. Entonces, eh, es una innovación también claro. y son productos eh, naturales y ecológicos. ¿no? Además que se explica cuál es el uso correcto, la manera adecuada, cuántas sí. veces a la Incu semana. Sí, incluso a ver, de, algunos eh, microempresarios, microemprendedores indicaban que van a hacer demostraciones ahí en los stands ah. y también en un espacio que tenemos para los cursos se expresa entonces va a haber demostraciones gratuitas no donde se va a poder aplicar por ejemplo uno de estos y bueno varias varias varias sorpresas que los visitantes para poder tener es importante que la gente también conozca a partir de qué día a qué hora en qué lugar este, estará realizando esta feria, cuánto tiempo de duración tendrá, para que puedan disfrutar no solamente de esta variedad de productos, sino en cada uno de los espacios, actividades, actividades que también están dedicadas y reflejadas para los niños, además de diferentes talleres, entre varios aspectos. Sí, el show, este primer showroom de compras solidarias navideñas se va a realizar del 19 de diciembre al 30 de diciembre. En el domicilio de la calle Gozalves, número 228, que queda entre 6 de agosto, casi esquina avenida Arce. Frente al Multicine y a la estación del Teleférico Celeste. Entonces, eh, prácticamente esta ubicación queda al centro del nuevo Boulevard Paseño, que lo está denominando mucha gente porque, bueno, parte en la Plaza Isabela Católica, donde está el mall y acaba en la Cordero, y hay varios multicentros ahí. Entonces, la gente que va a venir a visitarnos, no solamente va a venir por, la, por, el, por el primer showroom de compra Solidar sino que hay varios multicentros, hay varias actividades por ahí alrededor. Entonces, es, nuevo, es un nuevo Boulevard Paseño como Muchos lo están calificando, ¿no? Una última consulta. Quienes en este momento nos estén viendo desde el interior del país, diferentes productores aún tienen tiempo de trasladarse hasta La Paz y poder mostrar cuáles son los productos o ya no. Hay algunos, hay algunos espacios de venta que podemos habilitar todavía porque ha habido demanda y, y, bueno, que ha sido... Es muy interesante que los microemprendedores tienen otra lógica y se movilizan rápidamente. Entonces, se podría habilitar algunos espacios más que tenemos pero eh, obviamente ya prácticamente estamos a punto de empezar el showroom. Entonces, si hubiera algunos eh, expositores del interior o también de La Paz que quisieran... Eh, eh, participar. tener participar o tener un espacio de venta pueden comunicarse con el 775 854. El 775 81854 854 o también comunicarse por WhatsApp ahí para que les den mayor información. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado y que sea un éxito total. Mil gracias a ustedes por la cobertura y gracias y también los esperamos para que nos puedan hacer un paneo del, show, del primer showroom de Compras Solidarias. Claro Muchas que gracias. Sí. Y bueno, sabemos que no será el primero y si no sabemos que habrán muchos más en las siguientes gestiones Muchas sí, gracias esta es una primera versión y esperemos que haya muchos más Una ¿no? respuesta que, y ojalá que toda la gente pueda asistir Y una vez al año ser solidarios con los micro y pequeños emprendedores Exacto, que ya está teniendo éxito desde ahora Gracias, Muchas felices gracias. felices fiestas Igualmente, felices fiestas para todos Bien, participe de esta importante actividad del showroom navideño Usted podrá realizar sus compras y de esta manera también estará ayudando a las familias de los productores No lo olvide, a partir de la jornada del miércoles del día a miércoles usted también podrá participar y de esta manera tener las compras de Navidad.